Hola, buenos días, soy Miguel Ángel Pescador Santirso y este es el mini vídeo docente modular correspondiente al ejercicio 2.1.3 de la asignatura Complejidad y Computabilidad. Dicho ejercicio tiene el siguiente enunciado. Si el problema P, que es reducible al complemento de L, y P se ha demostrado indecidible, entonces L es indecidible. A lo largo de este mini vídeo demostraremos la veracidad o falsedad de dicha afirmación. Bien, como concepto previo a la resolución del problema, veremos eh, los, el orden de los lenguajes. Es decir, por un lado tendremos los lenguajes no recursivamente enumerables, que son aquellos que no acepta ninguna máquina de Turing. Por otro lado tenemos los lenguajes eh, recursivamente enumerables, que son aquellos que aceptan las máquinas de Turing. Es decir, que llegan a un estado de aceptación con una entrada dada. Bien, esto eh, tenemos que mmm, matizarlo. El, las máquinas de Turing pueden aceptar un lenguaje, pero no tienen por qué decidir si ese lenguaje llega a un estado de aceptación o no. Es decir, dada una cadena, esta puede Llegar a un estado de aceptación o ejecutarse indefinidamente, ya que el lenguaje no es capaz de decirnos si la cadena es o no eh, perteneciente al lenguaje L. Bien, aquí como ejemplos, podemos poner el como ejemplo de, de lenguaje recursivamente numerable, podemos poner el lenguaje universal, que definiremos como el lenguaje eh, que aceptan las máquinas de Turing. Es decir, cualquier máquina de Turing puede aceptar el lenguaje universal o un lenguaje que se puede reducir al lenguaje universal. Y eh, definiremos el lenguaje de diagonalización como su complemento. Es decir, eh, las cadenas pertenecientes a este lenguaje no son aceptadas por las máquinas de Turing. Bien. Eh, dentro de los recursivamente enumerables tenemos los lenguajes recursivos es decir, los del conjunto R Los eh, lenguajes recursivos son aquellos cuyo eh, lenguaje L es eh, recursivamente enumerable es decir, es aceptado por una máquina de Turing y cuyo complemento también es recursivamente enumerable ¿Qué tenemos con esto? Tenemos que si una cadena de un lenguaje recursivo que es recursivamente enumerable es aceptada, el lenguaje L llegará a un estado de aceptación. Y si no es aceptada, su complemento su complemento llegará a un estado de aceptación. Con lo cual, podemos decir que siempre se va a llegar a un estado de aceptación definiendo el lenguaje recursivo de esta manera. Es decir, yo introduzco una cadena en la máquina de Turing. Bien, si esa cadena pertenece al lenguaje, esta se aceptará y nuestro lenguaje llegará a un estado de aceptación. Y si no pertenece a este lenguaje pertenecerá a su complemento, con lo cual, si yo pongo esa cadena en su complemento, este llegará a un estado de aceptación que me podrá decir que el, la cadena no es aceptada por el lenguaje L. Así decidimos si la cadena pertenece o no al lenguaje. No se va a ejecutar indefinidamente. Bien. Bien, visto lo anterior, vamos a resolver el problema por reducción al absurdo. ¿Cómo lo haremos? Bueno, vamos a eh, suponer que L es decidible. Es decir, que la afirmación anterior, la afirmación hecha en el problema, es falsa. Bueno, como hemos visto, si L es decidible, su complemento también es decidible. Esto es así porque, como hemos explicado anteriormente, el R es un conjunto cerrado y R es el único conjunto que es decidible. Es decir, todos los lenguajes decidibles pertenecen, son a su vez recursivos, ¿vale? Pero no recursivo enumerable, recursivo, únicamente recursivo. Con lo cual, hemos visto que los lenguajes recursivos son un conjunto cerrado, por lo tanto... Si L es decidible, su complemento también lo es, ya que los lenguajes, el conjunto recursivo consta de aquellos lenguajes que son recursivamente enumerables y su complemento también es recursivamente enumerable. Bien, dicho esto, como el enunciado nos dice que el problema P se puede reducir a complemento de L y complemento de L es indecidible, L, obviamente, no puede ser decidible, ya que si L fuera decidible, el complemento de L también sería decidible. Por tanto, la afirmación es verdadera. Y esa es la solución al problema. Esperando que os haya sido de utilidad, me despido. Para finalizar este mini vídeo docente modular, vamos a eh, hacer un pequeño resumen de los conceptos que hemos eh, explorado. Bien, por un lado hemos diferenciado entre conjuntos RE y no RE, es decir, aquellos que son aceptados por una máquina de Turing y aquellos que no lo son. Eh, hemos diferenciado igualmente entre los conjuntos recursivamente enumerables y los conjuntos recursivos, sabiendo que los eh, recursivos, además de ser recursivamente numerables, son decidibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede saber si una cadena dada pertenece al lenguaje o no pertenece al lenguaje y se decide sobre ello. Es decir, si pertenece al lenguaje, llegará a un estado de aceptación. Y si no pertenece al lenguaje, su complemento llegará a un estado de aceptación. Sabemos que el conjunto recursivo es un conjunto cerrado. Es decir, tanto un lenguaje recursivo como su complemento pertenecen al conjunto de lenguajes recursivos. Es decir, si, un, si tenemos la duda entre si un lenguaje es decidible o no decidible... Simplemente podemos saberlo en función de su complemento. Es decir, dado un lenguaje recursivamente enumerable, si su complemento es recursivamente enumerable, este es recursivo. Si no lo es, no es recursivo. Por lo tanto, no es decidible. Por lo tanto, podemos diferenciar entre decidible e indecidible, sabiendo que los primeros son los pertenecientes al conjunto recursivos y los segundos son aquellos que, o bien son recursivamente enumerables y su complemento no es recursivamente enumerable, o bien no son recursivamente enumerables. Y con esto hemos terminado este mini vídeo, docente modular. Muchas gracias.